H5P es posiblemente una de las opciones que tenemos últimamente más interesantes para generar contenidos altamente interactivos. La encontramos en su web h5p.org. En este caso vamos a probar cómo introducir un video interactivo dentro de nuestro contenido de Excel Learning. Para ello lo único que tenemos que hacer es ir a la zona inferior... Y localizar el botón en vez. Aquí lo tenemos, hacemos clic sobre él y aparece una ventana emergente en la que nos ofrece un código de iframe. E lo copiamos. No he modificado el tamaño. Explicaremos luego por qué. Voy a mi pestaña de Excel Learning. Tengo un e de test, voy a crear un iDevice e de texto libre y por cierto, quiero comentar que estoy utilizando ya la interfaz nueva con la nueva versión de la botonera. Pulso el botón Pegar fragmento de HTML y pego el código. Aceptamos y veo que ya se ha incluido nuestro vídeo interactivo en Excel Learning. Vemos que automáticamente ha eh, ajustado el tamaño a la anchura disponible. La última versión de Excel Learning ya lo hace para que sea totalmente responsivo y se adapte a cualquier dispositivo, pero por si acaso... Vamos a volver a nuestra página de HP, h5p, mostramos las opciones avanzadas y me ofrece un script justamente para garantizar que eso va a ocurrir siempre. Lo copio igualmente, vuelvo a mi página, voy a editar el device, me voy a situar delante y aquí vuelvo a pegar el código. Aceptamos. Tenemos garantizado ya, más allá de que Excel, como digo, ya lo hacen las últimas versiones, que la anchura se va a ajustar, la anchura del, del, del contenido que hemos insertado a la que tengamos disponible en nuestra pantalla. Vamos a verlo. Vamos a ver la visualización previa. Abrimos la nueva pestaña, vídeo interactivo de H5P, y vemos que ya ha ajustado la anchura. Empezamos a reproducirlo. ...y van apareciendo los diferentes, en este caso un cartel informativo... ...ahora veremos cómo a continuación aparece una pregunta... ...elegimos respuesta correcta, decimos esto es un arándano... ...nos va a decir, comprobamos y vaya no, no era así... ...vamos a mostrar la respuesta, la respuesta correcta era fresa... ...continuamos... ...como vemos la riqueza que esto nos permite a la hora de introducir contenidos interactivos dentro de nuestro Excel Learning, es amplísima. En este caso, hemos puesto fresas y arándanos, comprobamos, perfecto, y, y así continuaríamos sucesivamente.